El desarrollo espiritual se mide no por la cantidad de verdades intelectuales que pueda dominar un individuo, sino por la medida en que los frutos del espíritu se vuelven una realidad en la vida de una persona. Poco importa si una persona cree en la reencarnación, en la ley de atracción, en los extraterrestres o en el poder de los mantras. Si esta persona logra armonizar su voluntad con la voluntad divina, prestar un servicio amoroso a sus semejantes y vivir una vida de progreso continuo, esta persona experimentará un crecimiento espiritual que muchas veces pondrá efectivamente las falsas creencias en un segundo plano. El desarrollo espiritual tampoco se mide por la capacidad mental del individuo. La inteligencia intelectual no tiene nada que ver con la inteligencia espiritual. Las verdades eternas están por definición más allá de la capacidad de comprensión de una mente finita. Los creadores no esperan que sus criaturas materiales comprendan los asuntos tan complejos del universo, aquellos que requieren de una edad de experiencias y exploración para poder entender con más claridad. Lo que se espera es que las criaturas desarrollen la fe necesaria para estimular el deseo de ser cada vez mejores y acercarse a su verdadero propósito, a la razón para la cual han sido creados. Es por esto que la misión de los trabajadores de luz no debería enfocarse en desmentir falsas creencias o en imponer un punto de vista. La tarea principal es indicarle a quien quiera saberlo que hay mucho más en la realidad de lo que resulta evidente para los cinco sentidos físicos, que existe un padre celestial que está siempre con ustedes a través de un fragmento divino que habita en vuestro ser y que todos tienen la facultad de aprovechar a este maestro interno para explorar la espiritualidad. De allí en adelante el crecimiento y el avance espiritual es una responsabilidad individual, y cada quien debe encontrar su camino. A los trabajadores de luz y los buscadores de la verdad les recomendamos que se concentren en las verdades básicas. Al final, el destino de las almas humanas en este mundo es alcanzar al Padre celestial en la eternidad. Simplemente informen a vuestros hermanos que esto es posible a través de la fe y del deseo de ser cada vez más parecidos al Padre. Esto es lo principal y este ideal generará el impulso que desencadenará los poderes de la mente y el alma para transformar a la criatura de un ser casi animal hasta un espíritu de luz que participará activamente en el establecimiento del diseño del Padre para la creación.